Y si tú quieres seguir tratando a la gente si tu Admite que te gusta cazar, admite que te gusta ganar, admite que te pone, pero es cansado, admite que es mejor que otro? de siempre sabes cómo se muerde pero crees que pasar por gatito es mejor así tú puedes seguir siendo inocente en el fondo la culpa te da terror Admite que te gusta ganar. Admite.